Sigo un ritmo, un ritmo, todo, uh. Mis intenciones eran buenas, pero acabé todo perdido. Quise perderme contigo y acabé todo un tío. Me duele toda la nafia sabiendo para qué nacío. Me fumo otros cigarros que me han invitado a su Nada de bonito tengo según veo pero me ven bueno. ¿Quién se equivoca? Yo, ellos, ¿qué criterio de seguir? Pa' conseguir el que quiero. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que tengo? Uh. Llevo por delante a quien sea por mi grupo Levantarte con la rabia día tras día otra vez más Con mis putos escupo lo bruto y sé que es el real Contar la verdad en la cara por mucho puede afectar Pa' eso estamos, pa' chulear, pa' vacilar Pa' sentir que estamos juntos y juntos de verdad El tiempo pasa, nada cambia y nada va a cambiar Hacemos como somos, así que ya puedes mamá y vosotros los de las lágrimas en el folio Cuánto underground y qué tan valioso Cuánto bonito y más asqueroso Sintiendo bien dentro lo que preso Nunca me lo traen en serio Entre líneas una noria se aquí Imaginarias divisorias, que frontera en ti Braza larga, entrenate si quieres ir Hago magia lo que tengas, dos pa' soy de usar lo mínimo, hacer magia, sacar jugo Parezco modo niña siempre estoy si metido en el juego Sé que descontrolo si hay un ritmo, si hay -hop. Si no tiene neurona suficiente, no va a aguantar chanta la muy nosotros lo hacemos así Sin saberlo logramos, si quieres se puede conseguir Y para esta nuestra puta jugada Hacerla sin parar, como un puto majara uh. Porque salimos con dos y volvemos con cuatro Hemos aprendido a aprovecharlo, sepa que esté aquí me un trago más sí, me lo permito porque es pasión soltaba en el beat. Wow. Partir la puerta, entrar a saco, a reclamar lo nuestro que pa'lgo tenemos un trato, no vine a pasar rato, vine a partir los platos, van a ah, pagar ah, el pato, ah, por ah, pinta ah, por revolución, mata Revolución, madafaka, mente enlazca, piensa más que hace falta para lograr 10.000 mil, bien usados, son una ganga, si lo sabes contar, De hecho, los ganas cojones. Que sepan que no hay miedo, no nos van a pisar Los muertos del sistema que nos intenta dar Me quieren enterrado ciego como los demás Pero no soy marioneta que puedan manejar Estoy haciendo el fajo para salir de acá Y el que se ponga por medio me lo pienso cargar Yo, Liricalmente armado para este puto sistema Soy de Barrio, Lincoln Beat, primo No le tengo miedo a nadie Cago en vuestra bra, puta madre. ¡Chao, putos bra, bastardos. Llenos de barrios de frente. Puta, joder, siente, realidad joder, siempre. Realidad, siempre. ¡Granidad yeah. siempre! ¡Hijos de puta! Navidad siempre!